Si miro a tus ojos a mirar al infinito, siento que es algo mágico, no hay nada más bonito. Cuando yo te miro, se reflejan las estrellas. Y puede que haya mil, pero tú eres la más bella. Como yo te miro, baby, nadie más lo hace. Tú lo haces, baby, nadie me complace No, no, no, no Me tienen una nota que no toca ni Beethoven Como tú lo mueves, mami, ninguna lo mueve Conmigo te quedas porque yo hago que te leves Y te cambio el clima porque conmigo te llueve Yeah, yeah, yeah, yeah Y te cambio el clima porque conmigo te llueve Yeah, yeah, yeah, yeah me siento al punto en el que escapo de la realidad Te cuido y me cuidas tranquila, nada va a pasar Y es que todo es diferente Cada vez que estamos juntos La consiento y me consiente Todo hasta llegar al punto Donde todo fluye y no hay distracción Donde se emociona y repite la canción Donde estorba y se quita el pantalón Donde nada importa, solo la conexión si miro a tus ojos mirar al infinito yeah, yeah. Siento que es algo mágico, no hay nada más bonito no hay, no hay, no. Cuando yo te miro se reflejan las estrellas Y pueda que haya miles, pero tú eres la más bella solo, solo, solo, Es la más bella no importa lo que digan me quedo con ella Es mi doncella Ella es como un tatuaje me dejó la huella Es la más bella No importa lo que digan me quedo con ella Es mi doncella Ella es, ella es Cachino, y voy a <risa> ne Nebula.